Hola chicos, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar cómo hacer un pedicure en casa. Es muy fácil y si no tienes todos los instrumentos, este video te va a ayudar para hacerlo de una forma un poquito diferente, pero con muy buenos resultados. Bueno, primero lo que vas a hacer es remover cualquier tipo de pinta uña que tengas en los pies, así que usa poquito acetona para remover el exceso de pintura. Después vas a sumergir tus pies en agua, puedes llenar una tina o un balde, yo no tengo baldes así que usé mi tina. Después lo que vas a hacer es cortar la uña, asegúrate de hacerlo recto y no curveado y después vas a lijar todas tus uñitas. Después este, puedes aplicar un liquidito para suavizar la cutícula. Si no tienes, puedes aplicar vaselina. después con una herramienta especial que yo no tenía puedes este, quitar todo el exceso de piel muerta alrededor de la uñita. Yo no tengo ese instrumento así que usé este otro que quizá puedas usar un palillo y va a funcionar igual. Si te queda poquita piel muerta de la cutícula puedes cortarlo pero ten mucho cuidado de no cortar de más. También vas a retirar este basurita que haya atrás de la uñita, esa que se junta a veces con mugre y todo. Y después vas a aplicar poquito líquido para los callos, si es que tienes callos. Esto los venden en muchas tiendas. Este líquido lo puedes encontrar en algunas tiendas de belleza o si vives en Estados Unidos, en Amazon. Te dejo el link aquí abajo. Pero si no tienes este liquidito, puedes exfoliar tus pies agarrando poquita azúcar y aceite de oliva y vas a pasarlo por todos tus pies masajeándolo. Y ahora sí vas a alejar tu pie con una herramienta especial para pies. Aquí tengo dos y yo usé esta de aquí. Ya cuando hayas terminado, este, puedes usar un poquito de crema o vaselina y darte masaje por toda tu piel. También puedes dar masaje arriba del, este, de la pantorrilla y esto se va a sentir muy, muy relajante. Para el siguiente paso vas a remover el exceso de crema con poquita acetona. Y ahora vamos a pintar nuestras uñitas, elige el color que más te guste. Ya cuando hayas hecho una capa, vas a poner otra capa más de esmalte para que se vea súper bonito. Vas a dejar que esto se seque y vean lo bonito que se van a ver tus pies. También si gustas puedes pintar tus uñas de tus manos del mismo color para que combine y se vea súper súper cool. Chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No se les olvide suscribirse y darle like si les gusta este tipo de videos. No se les olvide checar también estos otros videos. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.